Se suponía que Jaime hoy tenía que subir vídeo. Voy a ver si está por aquí porque no lo encuentro. Bro, ¿qué haces aquí? ¿No tenías que subir vídeo hoy? Hostia, es verdad. Vale, vale, vamos, vamos. Vale, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos a. No sé cómo vamos a hacer, sinceramente, pero vamos a ver qué hacemos. Y creo que nunca se ha enseñado la casa como tal. Así que ven conmigo. Lo primero, lo primero. Pique está de visita. Pique, pique, pique, Eh, vale. La cocina, chicos. Pues susto Qué la cocina chicos como siempre en su estado óptimo vale para bueno, venir pero hay que limpiar esto hay que limpiar esto ya bueno está un poco en estado está en estado de carroña <ríe> vale eh, bueno por aquí si abrimos esta puertecita que, que tenemos es como en la cámara se ve como un resplandor hacia el cielo bro. Oh, <ríe> sí. por aquí chicos tenemos lo que viene a ser Dar a la campanita chicos Porque es que de verdad Si está hasta la De que el 50% El 50% aproximadamente La gente que ve los vídeos No está suscrita Ni le da la campanita Así que chicos por favor Dar a la campanita Y suscribiros ya Vamos no, sí, a ir para el salón chicos El salón El salón en el cual Hay más cosas que En un eh, Bueno a ver Aquí tenemos un portátil El vídeo de Plex Un teclado Un ratón El, el setup El en el cual Hoy Vicky va a jugar La FNCS <risa> Vale chicos Y para aquí tenemos Un sofá otro sofá Vale, histórica. literalmente, ese sofá, bro Pero renta, es muy cómodo, es muy cómodo, bro Mira, me siento, bro, y... Bro, no sé, tío, qué... Tanto dormido cómodo que era. aquí tenemos la pecera de... Yo soy Luxux Y chicos, pues la pecera la verdad es que está bastante bien O sea, a mí me mola mucho O sea, comparado con Atlantis, la primera Atlantis está bien Pero esta pecera, que esta la tiene muy cuidada Tenemos por ahí los ajolotes y a todos los peces, que sinceramente, como dije en el anterior vídeo, Plex sabe todos, todos sus nombres, pero yo solo me sé el de Ricky Morty, sinceramente. Y chicos, no sé si lo sabéis, pero esta es mi cama real. O sea, tengo aquí mi cama real. Aquí de, tengo pues que... claro, Real Madrid, Real. Claro, ¿no? claro. En plan, que la gente quede claro, yo soy de Real Madrid hasta la muerte, ya lo sabéis, chicos. Eh, full Cristiano Ronaldo. Eh. Sí. Vale. las otras partes de la casa las iréis viendo, ahora abajo más abajo, pero antes quiero hablar con un chaval que está aquí fuera. Que últimamente está un poco... Esperad, que viene Jesucristo. ¿qué oh. te vas a hacer, bro? Yo ahora en un rato voy a hacer la maleta todavía que me da toda la pereza. ¿En serio, bro? Sí. sí. Eres consciente que me vas a dejar tu habitación, ¿no? ¿Y bro, y, bro, y qué vas a hacer? ¿En plan? ¿En eh, no, plan? ¿Cómo lo vas a comer? Bueno, yo no Ah, eso me encargo en el petador, pero... No, y tengo que también encargar otra cosa. el qué, bro? El acuario. Cállate, bro. Imposible, bro. A ver, pero es, es fácil, una vez al día simplemente le tienes que dar tres larvas de las cuales están en el congelador Si se agotan te pasaré el link para que compres más Tienes que echarle pues un pellizco grande de escamas eh, El salero este así que es como pequeño, unos 15 segundos y unas 4 o 5 pastillas ¿Pero qué es esto bro? Me voy a apuntar todo bro porque estoy flipando bro ¿Hoy has de comer? Eh, hoy no Hay que darle de pero... comer pues nada, Blex. Muchas gracias, bro. De nada, tío. <risa> si te quedas con ganas también puedes ir a recoger los huevos. Eh, vale, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, Venga, Blex, nos vemos, bro. Y bueno chicos, aquí tenemos la planta de abajo, la cual no usamos para nada prácticamente. Así que verdad, que ahora que está Piki, somos más Jugamos al ping pong, lo tenemos súper quemado, literalmente Está bastante chill, para relajarse un poquito Pero nada, pero aquí tenemos La mayoría de las cosas de Atlantis, chicos de menos. Aquí tenemos el barco Atlantis O sea, qué locura, Piki, ¿qué te parece a ti? Me parece una locura, la verdad <risa> Pero sinceramente, aquí caben cinco veces Mi... <risa> Otro mes de ping pong Como habéis visto, luego aquí tenemos un sofá Bastante ruinoso La plancha, eh, siempre hay que planchar la ropa, chicos, recordadlo Y nada, chicos, pues por aquí tenemos lo que viene a ser Pues... Por pues si acaso quiero las la más un poquito O mojar a Piki O <risa> pues puedo mojarlo, chicos Y nada, una cosa, Piki ¿Qué te apetece si echamos un ping-pong Y quien pierda, se rapa? <risa> Pero eso es una pirada No, es echamos un partido ya Sí, echamos un partido y quien pierda Quedará el retratador en el chat durante toda su historia Antes de jugar, dejad por los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? Vale, chicos, si ¿sí sirve, vale Es 11 puntos, chicos, todo 11 puntos ¡Alzaba! ¡Ey! ¡Saca yo, saca yo, chicos! ¡Saca yo! y de estas vacas. He ganado yo Así que Piqui te toca reparte <risa> Loculita Vale chicos, pues después de todo esto No me quiero enrollar más, pero vamos a tener que hacer Lo que habéis visto en el título. vamos Vale chicos, encendemos pecera Vale chicos, y os preguntaréis ¿Por qué tienes el móvil? Tengo el móvil porque Plex Se acaba de ir y me acaba de mandar un audio y lo tenemos por aquí Vale, lo voy a poner y vamos a escuchar ¿Qué hay que coger? Poco a poco Tres eh, cubitos de larvas de las congeladas Vale, vamos a por las larvas Vale, las larvas tienen que estar 100% en el congelador Porque si están congeladas Vale, esto da va un poco de asco, son larvas, tío Ahí están, ahí están ¿Qué, es Qué asco, Vale, larvas congeladas, las tenemos Vale, vamos a seguir escuchando Un pellizco grandecito de las escamas Un pellizco grandecito de las escamas Vale, vamos a poner todo aquí ¿Coge las escamas? Hay tres botes ¿Dónde pones escamas? En ninguno Pero esto es una liada ¿Esto ¿Estos es? son escamas? Ahora abrelo y lo miramos Yo creo que son estas las escamas, eh, eh Como 10, 10 segundos o así de la comida que es como un salero en algo. ¿Es este? es el salero o esto es el ¿Es salero? Es este, mira, mira, porque este le, echaba, le eché yo ayer Esto es el salero, bro Vale Vale, estos son 10 segundos de salero Vale, vamos a echar primero esto, primero eso Vale, poco a poco, vamos y poco a poco a dejar el audio por aquí Voy a echar poco a poco todo, vale Y de chicos. Vale, voy a quitar esto Voy a sacar esto Huele fatal Vale, le echamos la primera larva Ahí va Vale, tres larvas, ¿no? Hmm. Otra por aquí Están ahí Última larva por aquí Le echamos Vale, larvas completadas Diez segundos de salir. Esto está bien puesto así Uno, dos No tres, cae nada, bro Cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vale, está, esto... bien, está así puesto para que solo salga de un agujerito, sabes Ah, ¿ahora puedo tirar yo esto? De las que son como pastillitas que caen al fondo, tres o cuatro Vale, vale. vamos a ver qué son las pastillitas Estas son las pastillitas Estas son las pastillitas, sí. tres o cuatro, tres, vamos a echar a tres Voy a echar yo una Huele fatal, por cierto ¿No te gusta cómo huele la comida de pez? La gamba, bro. a mí me encanta Vale, van bueno, al fondo, una, dos Y una más grande porque es. Tres, cuatro atrás, Cuatro no, tres Vale, por y qué? de esto también Vale, cogemos un pellizco de este No, no, no, son varios Pellizco grandecillo, esto es un pellizco grandecillo yo creo Vamos a echarlo por toda, toda, toda, toda la peceruki Mirad cómo todos los peces van, mirad Mirad como todos los peces van a por la comida Una locura, chicos Bueno, y se puede decir que ya hemos terminado de darle de comer a la pecera Vamos a ir a por los petauros que esto vais a flipar Vale, chicos, y ya estamos aquí por la zona de los petauros, y tengo aquí el potito, y ¿sabéis que Plex se lo suele echar siempre, o yo, eh, con cubitos de hielo, o sea, esto se pone en el, en el ladero, piquidro esto se pone en el ladero, y se supone que se congela y los, y los petauros, por así decirlo, como que lo chupan, también se puede echar así, es mucho más fácil para ellos, y es dependiendo de, de qué... O sea, esto se supone que se congela, pero como no hay tiempo Lo voy a echar así, no hay ningún problema, sigue siendo lo mismo Pero lo que pasa es que congelado, pues ¿Qué yo qué sé. sé Es diferente, beben también agua, pero como hay agua También aquí no pasa nada, así que se lo voy a echar así Y ya está, vale, tenemos por aquí esto Y voy a echar un poquito cuidado Por aquí Vale, chicos Y ya está Los pezados están dormidos Así que no los voy a molestar Voy a dejarlos por ahí un ratillo Y nada eh, Después de la aventura de hoy Dándole de comer a los peces La verdad es que me han gustado No sé si en el futuro me pillaré una pecera Pero por ahora, chicos Esta es la pecera de la casa La pecera de Plex Atlantis y la verdad es que me gusta bastante, ya sabéis que yo me encantan los animales. Aquí podéis ver cómo se disfrutan la comida que le hemos echado, chicos. Vale, y tenemos aquí a los, estos peces que chupan, bro, chupan, bro, chupi, chupi, bro. Nada, estos peces que este, este beta que creo que se llama, que lo llama siempre así, Plex, está muy guapo, chicos, está muy guapo, es tremendo, chicos. Este es mi favorito, como sabéis, lo dije en el vídeo anterior, es mi favorito de todos. Es una locurita Están perfectamente Los ajolotes no comen ahora mismo No sé por qué Pero esta es su comida Las larvas Pero bueno Los peces también suelen comer larvas En la superficie Como podemos ver Ya se han comido todo Aquí tenemos otros peces buscando comida Pero nada Por ahora el reto de hoy ha sido completado Así que Plex Desde aquí te digo que bro Te los cuido siempre si quieres Porque bro No me ha costado nada bro Estoy súper chill Y sinceramente bro Los he cuidado de loco está mejor conmigo bro Así que votar por los comentarios bro Pero sinceramente Lo he hecho bien Y por cierto piki es un pesado, bro. O sea, le voy a pegar un tortazo ahora mismo en cámara no. para que lo veáis. No. Vale, chicos. Y Piki va a despedir el vídeo porque no sé otra persona que lo pueda despedir mejor que él. Así que, Piki. Si ya, chicos, ha perdido el vídeo, dejadle like, suscríbete. Activa la campanita para no